Ítem SCP-173, clasificación del objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención, el ítem SCP-173 debe estar en una cámara sellada todo el tiempo. Cuando un miembro del personal deba entrar a la cámara de SCP-173, al menos tres personas deben entrar a la vez y la puerta debe volverse a cerrar tras de ellos. En todo momento. Dos personas deben mantener contacto visual con SCP-173 hasta que la cámara haya sido vaciada y vuelta a cerrar. Descripción, trasladado al sitio 19 de enero de 1993. Su origen es aún desconocido. Está construido de hormigón y barras de refuerzo con trazos de pintura en aerosol marca Krylon. SCP-173 está animado y es extremadamente hostil. El objeto no se puede mover mientras esté dentro del campo de visión directa de alguien. El contacto visual hacia SCP-173 no se debe romper en ningún momento. El personal asignado para entrar al recinto debe estar instruido para avisar cuando va a parpadear. Se ha reportado que el objeto ataca rompiendo el cuello desde la base del cráneo o estrangulando. En caso de ataque, se debe de proceder con los procedimientos de contención de objetos peligrosos clase 4. El personal informa de sonido de piedras rozándose entre sí cuando no hay nadie en la cámara. Esto se considera normal y cualquier cambio de este comportamiento debe ser reportado inmediatamente al supervisor de CCMP a cargo. La sustancia de color marrón rojizo que hay en el suelo es una combinación de heces y sangre. El origen de esta sustancia es desconocido. La sala de contención debe ser limpiada de manera quincenal.